Señores, quiero cambiar de tema porque nos llega una importante denuncia precisamente de la provincia Hermanas Mirabal donde demandan la construcción de una carretera precisamente en Hermanas Mirabal representantes de las comunidades Los cacao, Los Tabucos y Montellanos en la zona montañosa del municipio de Salcedo se manifestaron este jueves exigiendo al presidente Luis Abinader la construcción de la carretera que comunica esos parajes con el centro de la, lo que es la provincia Hermanas Mirabal señores denunciaron que esa carretera fue construida en el 2020 y que en la actualidad se encuentra intransitable por lo que advierten que de no recibir respuesta cerrarán la vía que también comunica con Gaspar Hernández y toda la costa norte. Vamos a escuchar, por favor, ahí las palabras de algunos de los comunitarios. Por favor, vamos a escuchar lo que está interesante: ese llamado en la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a escucharlo, por favor. Un pedacito de carretera muy importante porque enlaza un polo turístico que se llama Boca de Partido, donde ya no están visitando mucha gente. Y por el problema de la carretera tienen miedo de ir a explorar un lugar tan bello de nuestra provincia, hermana Mirabal. Así es que por favor, señor presidente, queremos que no hagan la carretera ya que lo que nos hicieron fue una burla. Estos son cuatro kilómetros de carretera, es lo único que queremos. Cuatro kilómetros de carretera, una carretera de suma importancia porque enlaza eh, dos carreteras muy importante lo que es Alcejo-Montellano y tenare a Hernández. Así es que le pedimos que por favor nos concluya esos cuatro kilómetros de carretera. Eh, eh, hay un spot televisivo que dice eh, que estamos cambiando y aquí no se ve el cambio y nosotros queremos poder decir que estamos cambiando, todavía no lo podemos decir. Las autoridades de San César de los de la Vista Gorda, nosotros hemos estado por ahí varias veces, como comisión, la Junta de Vecinos la Comunidad, y solamente hacen promesas. Señores, bueno recordar que también en esa actividad estuvo presente el senador de esta provincia, Hermanas Mirabal, el doctor Bautista Rojas Gómez, quien estuvo en la manifestación que había solicitado mediante resolución en el Senado de la República realizar una investigación sobre el contrato entre la empresa constructora y el Ministerio de Obras Públicas, pero a la fecha no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, debido a que supuestamente el contrato no aparece de esa importante carretera. Miren esas imágenes, señores. Es lamentable, es lamentable que una comunidad tan importante, tan productiva, en esta zona que enlaza no solamente lo que es esto aquí, sino también la oportunidad de un polo turístico en desarrollo en esa zona. Señores, estamos hablando que los cacao, los tabucos y montellanos, señores, en esa zona montañosa de este municipio de Salcedo, ahora mismo se encuentra intransitable de manera muy lamentable. Atención a las autoridades ahí. Por favor, escuchar el reclamo de esta importante comunidad. Varias comunidades totalmente incomunicadas por esta carretera, claro que sí.